Edificio fue construido, siendo inaugurado el 25 de octubre del año 53. ¿Tú de cuál eras? El niño en la escuela normal. Todos te cantan, todos te miran, el goza de de Chile austral. Tú eres la reina. Porque me suspiran Tú eres la sabia Escuela normal No me acuerdo más Tararán, tan, tan <risa> de la historia de Chile porque es plena formación del Estado-nación. Surgen, particularmente en el año 1842, la de hombres 1853, entiendo, la de mujeres. Entonces hay que pensar que hace 40 años, 35 años, se ha terminado el proceso de independencia eh, y no existe un Estado propiamente chileno. como Todavía falta crear la burocracia, las instituciones, las leyes para que este país se convierta en lo que es ahora este país. Entonces para eso era muy necesario que existiera una institución que se dedicara a la formación de profesores, primarios especialmente, de tal manera que ellos se hicieran cargo de un objetivo fundamental de la formación del Estado, que es la masificación del de sistema educativo republicano. Eh, hay que pensar que hasta antes de la independencia, incluso hasta antes de 1830, 1840, no existe un sistema de educación pública. El sistema escolar primario popular buscaba, eh, en términos políticos, formar ciudadanos, llámese niños, niñas, futuros adultos, que reconocieran la autoridad del Estado, este Estado que prácticamente no existe aún, y que obedecieran a las leyes, que también están en formación, y por otra parte, que se comportaran como trabajadores eh, adaptados a la nueva sociedad capitalista. Disciplina del trabajo, cumplimiento de horarios, reconocimiento de la autoridad en los contextos laborales, modos de producción capitalistas súper distintos a los que tenían previo al proceso de modernización, que son claves dentro de la constitución de Chile en el siglo XIX y el siglo XX. Entonces, para que esos niños aprendieran eso, eran necesarios profesores que fueran formados dentro de los mismos principios y es ahí cuando nace la escuela normal de preceptores eh, por eso se llaman preceptores, porque entregan los preceptos porque junto con la instrucción de primeras letras, las operaciones básicas de la matemática dibujo, gramática, geografía y religión tienen aunque el estado se está formando de manera laica pero igual tienen religión católica eh, se busca entonces que estos niños adquieran hábitos de conducta, por sobre todo, eh, patrones de comportamiento. Niños que cumplen horarios, que respetan a los adultos, eh, que son limpios, que tienen el pelo corto, que tienen las uñas limpias. Eh, puras cosas que nosotros con el tiempo hemos ido naturalizando, pero que en ese momento, cuando se está instalando en Chile, el Estado y el capitalismo son cosas que la gente no cultiva porque tiene tradiciones que vienen desde el campo que son muy muy muy distintas, entonces es súper necesario para el estado Nación de ese momento que hayan profesores que se dediquen a propagar eso, entonces el contexto de creación de la escuela normal es un contexto donde esto que nosotros conocemos hoy día está como recién naciendo y se le encarga a los profesores ser los agentes civilizadores de la modernidad. En ese acto fundacional empezaba en marcha una práctica del normalismo, que fue al principio muy precaria, una pequeña escuela normal unidocente de nuestro tiempo, en que un profesor que era Sarmiento trabajó inicialmente con un grupo de eh, alrededor de 20, 25 futuros receptores, como se les decía en ese tiempo, se los nombró, que a diferencia de lo que ocurre más tarde, eran jóvenes y algunos podríamos decir eran adultos, que al menos supieran leer y escribir. Por lo más exigencia, bien difícil de cumplir y que los primeros alumnos, las primeras generaciones, eh, apenas sabían leer y escribir, la mayoría. Dicha entidad fue creada por decreto presidencial en 1842 como Escuela Normal de Preceptores por iniciativa del americanista don Domingo Faustino Sarmiento y con el entusiasta apoyo del entonces ministro de Educación, don Manuel Montt. La primera escuela normal es masculina. No hay nada, no había formación docente de profesores de ningún tipo en Chile en esa época, la época primera de la independencia, los primeros 50 años de independencia en la época de Manuel Montt y algunos años después se forma, se ve que es necesario, curiosamente en una carrera que después va a ser esencialmente femenina y después se forma la escuela normal femenina entonces esas dos escuelas permanecen el resto del siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX se van formando nuevas escuelas en distintas ubicaciones del país entonces, ahí ya empieza a constituirse el modelo, digamos. Escuela gratuita, financiada por el Estado, con internado, lo que suponía, alimentación. E incluso, durante todo el siglo XIX al ¿no? se le entregaba la ropa también. Y también se financiaba el viaje desde sus hogares de provincia a, la, a Santiago, digamos, a, a estudiar. Se trataba de cubrir todo el territorio y, por lo tanto, se busca o el viaje a Santiago al principio, o la creación de nuevas escuelas normales a lo largo del, del país. Pero eso viene a ocurrir más bien hacia fines del, del siglo XX. Posterior a la creación de la escuela normal, cuya inspiración es súper francesa, a lo largo de las siguientes décadas pasa que ocurre un proceso no solo a nivel educativo, sino también incluso en el ejército, que es lo que se denomina la crucianización del ejército y también de la educación en Chile, que consistió en una reforma de la década del 80, en el siglo XIX, en la cual se empieza a inspirar eh, no solo las didácticas escolares, sino por sobre todo lo que se le inculca a los niños en cuanto a su comportamiento, eh, se toma como base la pedagogía alemana. Eh, entonces, van profesores chilenos auspiciados por el Estado a estudiar Alemania y a su vez vienen profesores alemanes financiados por el Estado chileno y hacen clases en las escuelas chilenas, tanto en las escuelas primarias, en las secundarias también, y en las escuelas normales. Entonces, atraviesa todo el sistema educativo esta corriente pedagógica. Es efectivamente una corriente pedagógica altamente militarizada. Hay que pensar que el ejército prusiano eh, es el ejército que va a lograr un proceso súper difícil en Europa, que es la unificación alemana. Eh, y se decía por ese tiempo que Alemania logró unificarse gracias al ejército prusiano y que este era el ejército más eficiente del mundo. Y se le atribuía esa eficiencia, eh, más que a los recursos, más que a su armamento, a que formaban a eh, los militares de la época eh, mediante una formación del carácter tremendamente estricta. Eh, y eso se hacía con un régimen de internado, igual que la escuela normal, eh, con profesores, que, o sea, con instructores en el caso del ejército que acompañaban todas y cada una de las prácticas de la gente que se formaba ahí desde el despertar, el comer, el recrearse, el estudiar, el caminar por los pasillos todas las prácticas eran reguladas y eso llega a la escuela normal desde 1885 en adelante eh, llegan esto, este grupo de profesores alemanes y empiezan a imprimir esta impronta donde lo que se busca no es sólo que el profesor se convierta en un especialista en tanto que domina los contenidos y la didáctica, sino que además es un ejemplo de conducta en el sentido de su disciplina. Eh, entonces empieza este ideal que además es súper eh, trascendente en cuanto a los roles de género, porque eh, se inculca una masculinidad que nos presenta fisuras, no, no existe otra forma de ser varón en la época que es esta persona con el pelo muy corto, muy higiénico, con su cuerpo trabajado, porque es un cuerpo ágil, productivo, eh, que se viste formal. Hay que pensar que los chiquillos de la escuela normal entran a los 14, 12 años a la normal y desde el primer día se visten como pequeños adultos, que también es una característica del sistema educativo del siglo XIX y parte del XX, que es el adultocentrismo. En el fondo, los niños no importan en tanto niños, sino en tantos futuros adultos. En esa época se incorpora al currículum escolar la gimnasia, por una parte, y los trabajos manuales. Y todo apunta a eh, lo que la pedagogía gerbartiana proponía, que era que para lograr eh, el absoluto desarrollo humano, eh, no solo tenía que formarse intelectualmente a los niños, sino controlar también su cuerpo. Los alemanes se dan cuenta que un pilar de la pedagogía es la corporalidad, cómo se relacionan las personas con el cuerpo y a través del cuerpo con el mundo eh, y por lo tanto apuntan de manera eh, muy vehemente a formar esta disciplina, este orden y eso eh, termina por, por crear un profesor militar que es como los profesores que todavía a mediados del siglo XX existían en Chile, en los años 60 todavía existían profesores como eh, donde lo que importaba no era tanto como lo que enseñaba el currículum, sino cómo te enseñaba a comportarte como ser humano y a relacionarte con el mundo. Y eso la pedagogía alemana lo instala con mucha fuerza, sin posibilidades alternativas tampoco. Por lo tanto, gran parte de los estudiantes que se forman, no solo a fines del 19, sino las primeras décadas del XX, eh, van a recibir este tipo de educación, de mucho control, eh, de mucha violencia también, porque es una forma de violencia, no siempre física, aunque en algunos casos lo era, porque todavía se admiten los castigos, eh, pero por sobre todo es una violencia que apunta eh, al control absoluto de las emociones y del cuerpo. El internado no, no es solo no una cuestión práctica de, de poder atraer los que vivimos más lejos, era una cuestión formativa. Se suponía que estando el alumno todo el día en el régimen, supervisado por maestros primarios, porque la mayoría de los profesores de las normales eran normalistas también, entonces se imbuían mejor del espíritu y del... Especie, especie de semisacerdocio del normalismo. Pero un gran problema de los normales fue su incapacidad para retener en el sistema a todos los normalistas que había formado. A mí nadie me preguntó si quiere carrera, no, y me llevaron No había otra cosa tampoco. Y terminé la básica en una escuela superior y después entré al, al liceo de niñas. Y de ahí, de segundo, segundo medio, di examen para la escuela normal. Y quedé. Y ahí estuve hasta que terminé. Los profesores que se formaban en las escuelas normales venían de los mejores cursos de todo el país, del ámbito rural y del ámbito público eran eh, gente que tenía un background académico muy fuerte y eso se expresaba en qué, en que eran primero, segundo, tercer lugar de su curso. Fuera de este requisito de tener uno de los tres primeros lugares del establecimiento que lo postulaba uno, hay un examen que hoy día, a pesar de que yo trabajo aquí en el departamento de música, puede sonar absurdo. Eh, Ridículo a lo mejor tirado de las mechas, era el examen de canto. Era el primer examen. Ni siquiera el médico ni el dental el primero. Era canto. El que salía mal en canto no echaba de canto. Y yo me acuerdo, canté esa tonada cuyana cuando Bachile me va a ir cruzando la cordilla. Lo no tengo tan claro. Cuando a Chile me voy, cruzando la cordillera, late un corazón contento, una chilena me espera. No, no, no, no. Tuvimos nosotros tres días de examen. Nos hacían cultura general, nos hicieron cantar, nos hicieron nos, eh, qué libros habíamos leído, de cultura general en cuanto a, a la historia a todos teníamos que estar como viene, y después de esto publicaba las listas, y ahí quedaban las la mejores, las escogía eh, Nosotros cuando entramos a la normal, una vez ya elegida y salido el, el, el listado en el Mercurio, porque era el diario oficial donde salíamos todos los eh, que salíamos eh, llamados a las escuelas normales, del país, quedamos internas durante seis años. Nosotros estudiamos seis años en la normal. El primer año éramos como pequeñas. De primero a sexto eh, en internado. Claro, ahí pasé un poquito de frío, porque la escuela estaba a la orilla de un río, un poquito de hambre porque, <risa> <risa> digamos, uno en su casa come digamos, lo que quiere y, pero digamos, no es para tanto, es lo que a mí me. Yo lo digo porque digamos me pasó. A lo mejor a otras, a otras amigas no, pero, pero a varias sí. En cada mesa de las niñas chicas, había una niña grande que hacía de jefe. Y nosotros le decíamos la mami, la mami. Cómo sentarse, cómo comer, con esto. Lo enseñaba. Teníamos que nosotros valernos por sí mismas pero teníamos inspectoras guía que eran como las mamás de nosotros en cada uno de los dormitorios entonces nos enseñaban a qué hora había que apagar las luces nos tocaban una campanilla para que en la mañana a las 6 de la mañana el que quería estudiar a esa hora una campanilla era para despertarnos las que queríamos estudiar Claro, un dormitorio largo, largo, largo y con estantería para los lados y una inspectora Dos inspectores dormían con nosotros, así que no había, y la tucha estaba por allá, con agua fría. No, agua caliente para ducharse. Oh. Porque uno estaba ahí súper encerrado. Era poco lo que la sacaban, digamos, cuando llegaban espectáculos grandes al teatro. Por ejemplo, me acuerdo a los indios. estaba allá. era cuando llegaron, llegaron a Angola y nos llevaron a todos. Así, espectáculos grandes y nomás nos llevaban. Y el domingo nos hacían salir eh, obligadamente. Entonces teníamos que tener una, una poderada en, en Angol para que nos recibía el día domingo y ahí almorzábamos. Y salíamos y, y, y conocíamos la ciudad. Eh, ahí salía los días sábados y domingos. Salíamos a las 10, por ejemplo, y teníamos que estar a las 6 en la escuela normal. No era el lote. Y volvíamos el sábado a, la, a dormir en la escuela normal y salíamos el otro día, domingo. Sí, no, eh, eh, digamos, el, el régimen fue bien estricto, pero ahora pienso que estuvo, estuvo bueno, que algunas cositas hubiera cambiado. Que hubiéramos tenido más libertad para, para salir y, y conocer. Por ejemplo, me acuerdo que una un, una vez ya nos, nos llevaron al liceo de, de hombre, y ahí tuvimos una once y bailamos, o sea, así, digamos, tener más, más relación, relacionarse más. Estamos aquí en este momento en el edificio de lo que fue la Escuela Normal Número 1 de Niñas, actual Museo de la Educación Gabriela Mistral. Este edificio es un referente y un símbolo de una época importante para, para, eh, para la educación chilena y eh, que eh, comprende, digamos, eh, las últimas décadas del siglo XIX, cuando hubo una, una transformación importante para mejorar el sistema educativo, sobre todo el sistema que tenía que ver con la formación de las profesoras y los profesores, en este caso primarios, donde por primera vez esta escuela tuvo una administración laica, no ya bajo la tutela de las monjas del Sagrado Corazón, como ocurrió en sus primeros años, después de 1854, cuando se inaugura, y es un edificio que tuvo capacidad desde sus inicios para albergar a 350 alumnas internas, en un régimen de internado, pero también en una escuela pública, digamos, gratuita y laica, eh, podían desarrollar sus, habil sus habilidades, digamos, en, en plenitud. Tenían la posibilidad de acceder a una biblioteca, a laboratorios de, de ciencias, a una sala de enfermería, o sea, una serie de elementos que en su momento eran muy escasos en, en los liceos fiscales chilenos. En un primer momento, eh, la escuela normal de preceptoras eh, se abre para recibir a las mujeres dentro de la formación normalista, por supuesto, casi un, o sea, una década después que los hombres, siempre hay un desfase que no va a ser gratuito, eh, y en buena medida eh, eso es admisible a mediados del siglo XIX, cuando la mujer todavía tiene un estatus tremendamente secundario y doméstico eh, dentro de la vida social de nuestro país, eso es posible porque se va a entender eh, la profesión, la pedagogía, como un rol admisible para una mujer en tanto se le considera extensión de su rol de madre. En el fondo, el cuidado de los otros, en este caso de los niños y las niñas en las escuelas, no se contradice con los roles tradicionales de género que la sociedad decimonónica chilena practica. Entonces, en ese sentido están las mujeres profesoras y también en el ámbito de la salud, por ejemplo, se abren algunas posibilidades de estudio y de trabajo para el mundo femenino. Y a muy poco andar se produce un proceso que se le llama la feminización de la profesión docente, que es que con muy pocas décadas, eh, después de su apertura de la Escuela Normal de Preceptoras, empiezan a entrar muchas mujeres para ser profesoras y empiezan a ocupar los cargos eh, de maestras. Ahora bien, eh, esos cargos siempre van a ser en un rol subordinado respecto de los hombres, hasta al menos la mitad del siglo XX, se puede decir. Eh, van a ganar menos y, en muchos casos, eh, les va a costar acceder a puestos de mayor jerarquía, eh, se va a cuestionar su propia condición y comportamiento de género para la sola admisión a la escuela normal. O sea, mujeres que no cumplían con los cánones, les va a costar entrar, aun cuando la mujer esté entrando masivamente a la formación docente eh, y además muchas de ellas van a ser enviadas a sectores rurales. Por lo tanto, claro, la mujer entra a la formación normalista, pero no rompe realmente este esquema de subordinación propio de la sociedad patriarcal del siglo XIX. Las mandan a sectores rurales donde llega una mujer sola con su maleta que tiene que vivir en una pieza porque no alcanza para vender una casa. Eh, muchas de ellas, así lo indican los documentos judiciales, van a ser violadas o violentadas por hombres de esas comunidades que no aceptan que una mujer ande sola en el campo. Eh, por lo tanto, a mí me parece que hay que reconocer como la apertura, la libertad que implicó para las mujeres el entrar al campo de la enseñanza y también, también los grandes dolores que implicó para algunas de ellas, de tener la aspiración de muchas cosas, de ser directora, de ser inventora, de subir en los escalafones, que sistemáticamente eso se viera obstaculizado porque los hombres estaban en el poder. Bueno, yo creo que el aporte del normalismo a la clase media en Chile tiene que ver precisamente con esta idea de la meritocracia que permitió que muchas estudiantes y muchos estudiantes de condición muy vulnerable, pudieran llegar a estos espacios, pudieran formarse, eh, pudieran desde esa formación, ¿cierto?, salir a trabajar, eh, bueno, a los confines más apartados de Chile, pero también a la, a, a la metrópolis y que permitió que con su trabajo, con su esfuerzo, pudieran de alguna manera hacer surgir a sus familias, a su entorno, educar a sus hermanos menores, ayudar en la economía familiar y, y fortalecer eh, la, incipiente, la incipiente clase media que de alguna manera se vio muy favorecida por, esta, por este tiraje a la chimenea que permitió que un número importante de niñas y de niños que hubieran estado de otra manera excluidos, digamos, de los beneficios de los que gozaba la élite, pudieran insertarse en el sistema y pudieran crecer, crecer profesional y personalmente y también hacer crecer a su entorno. Entonces son personas que gracias al modelo del Estado docente, que no solo se encargó de masificar las escuelas, sino de financiar todo ese proyecto con unos niveles de plata que hoy día nos parece como irrisorio. El Estado en ese momento financia la creación de las escuelas normales, pero además el internado en general de los estudiantes y las estudiantes de, de las normales. Entonces, eso implicaba que era una oportunidad para que familias sin privilegios por su origen eh, tuvieran una educación gratuita financiada por el Estado, que además implicaba eh, la vida cotidiana, el sustento cotidiano de sus estudiantes. Entonces eso implicó que muchos estudiantes no solo encontraran un medio de ascensión social, sino que también en algunos casos, que no sé si eso podría ser alguna vez cuantificable, eh, muchos de, de ellos vieran en, acá una posibilidad de vivir y de formarse de manera gratuita, no necesariamente queriendo ser profesores. Como decían antes, ¿no? el hijo del herrero tendrá que seguir siendo herrero y el hijo del campesino también. Entonces mi padre no heredó, no heredó eso porque se murió su padre muy joven y él tuvo que buscar un oficio, entonces aprendían. Las, eh, las primeras letras y entonces se dedicó al oficio de la carpintería y nunca dejó de hacerlo. entonces él se casó con mi madre que era su vecina y ella ya se dedicaba a un oficio también que era de ser costurera, no modista costurera, tenía una especialidad vega. hacía chaqueta restones para, para un sastre, se usaba mucho que los sastres mandaran y ese era su trabajo y se casó mi padre en segundas nupcias con ella, y tuvieron siete hijos, de los cuales el quinto soy yo. Y, y nosotros íbamos a la escuela pública, a la escuela número uno, del pueblo, y un día cualquiera, cuando ya terminé, eh, las profesores me incentivaron a ir a la escuela normal, y después me fui internado a la escuela normal de Curicó, en donde me recibí mi profesor y, y, y era lo que yo tenía que hacer. Y en la escuela normal me enseñaron eso, me enseñaron que tenía que salir, de joven, 19 años, y se va al campo, lo mandan al campo, yo fui, yo estuve en el, en el campo, en la cordillera, haciendo clases a los niños más pobres, y trabajé en eso, en el pueblo, dos años, ¿sí? y entonces en busca de mejores. Rumbo me fui a Concepción y entré a estudiar derecho. Por mi lado pude seguir trabajando en el poder judicial con el apoyo de mi mujer, pues sin eso no habría sido posible. Hasta llegar al cargo de presidente de Concepción. Llegar a ser presidente de Concepción es una cosa importante porque hay que recibirse de abogado primero, hay que trabajar, criar hijos y sin embargo pude hacerlo. cuánta ascensión económica, especialmente en las primeras décadas, implicó el ser profesor normalista, pero sí lo que es un hecho es que implica que la gente tiene acceso a un mundo distinto al que tenía, sale del mundo popular y tiene acceso a la cultura ilustrada, eh, a los libros eh, y de eso por supuesto que implica un cambio no solo como a nivel intelectual, sino de lo que ellos después van a aspirar. Muchos profesores normalistas se van a ver enfrentados a esa contradicción que varios investigadores dan cuenta de ella, que es ya conocí una forma de vivir no precaria porque en las escuelas, la, la, en las escuelas normalistas la vida era relativamente cómoda y salen al mundo laboral y se encuentran de nuevo con la precariedad pero ellos ya no son las mismas personas. Entonces hay ahí un, un conflicto que en muchos de los casos se va a canalizar a través de la sindicalización. la primera década del siglo XX aparecen las primeras organizaciones gremiales de los profesores primarios, al principio con fines mutuales, de ayuda mutua, cuando no había previsión social, no había, y con fines profesionales también, los primeros pequeños gremios que en los años 20 alcanzan de llegar hasta la... Constitución de una gran eh, organización de conjunto del profesorado primario desde 1923 en adelante, lo que se llamó la Asociación General de Profesores de Chile. Era aliada, digamos, coexistía con la Federación Obrera de Chile, con la Federación de Estudiantes de Chile, con todo el despertar de, no solo del proletariado, que es un poco anterior, sino también de sectores medios, en fin, que. Se hace muy fuerte en esa época la, la crítica al estado oligárquico que venía y al parlamentarismo, y la cuestión social era fuerte y, y la Asociación General de Profesores estaba dentro de las instituciones críticas digamos del ordenamiento que existía. Muchos de, estos, de los jóvenes profesores que fundaron y animaron la, la asociación muchos eran a la vez o habían sido estudiantes universitarios y tenían entonces tanta rebeldía como tuvo el movimiento estudiantil de, de la universidad de los años 20. Ahora también pasa algo súper bonito con los procesos de sindicalización que las mujeres van a entrar también a la sindicalización docente desde la segunda década del siglo XX en adelante. Eh, y al interior de ella, al principio, también van a tener un rol subordinado eh, también van a ser consideradas no como posibles dirigentes, por ejemplo. En muchas de sus primeras como reivindicaciones van a reivindicar roles súper tradicionales de, atribuidos a su género, el rol de la maternidad, de la belleza, de la sensibilidad, pero también a muy poco andar las mujeres van a transformar ese discurso al interior de la sindicalización docente y van a empezar a tener eh, puestos de poder y se van a involucrar con temas súper peliagudos para la sociedad de la época. y que fueron ellas las que los pusieron. Por ejemplo, eh, hacia los años 20 y 30 las mujeres van a discutir, las mujeres docentes van a discutir el estatus de la madre soltera eh, y van a promover que la sociedad cambie su valoración castigadora, punitiva de, de la madre soltera y empiece a reconocer que hay una madre que fue abandonada eh, que es un hijo que no está creciendo al interior de una familia que hay solo una fuente laboral y ellas son las que hacen ese llamado Así que eso llega entonces a los años 60 y en esa época están ocurriendo reformas porque hay un, una gran eh, campaña de la UNESCO para asegurar la educación obligatoria y ojalá extenderla. Y ahí se decreta que la formación docente de las normales debe subir de rango. Y eso significa que las normales tienen que, de alguna manera, para poder adquirir este rango, tienen que adherirse, vamos a ponerle un nombre, a universidades. Yo salí con la reforma del presidente Eduardo Frei Montalva. Y en esta reforma yo estudié, uno salía del liceo y entraba a la, a la normal. E íbamos a hacer práctica nosotros las escuelas anexas que se llamaban que eran escuelas que estaban al lado de las normales y esas escuelas servían para que los profesores normalistas fueran a practicar ahí los profesores abrían las puertas para que nosotros podamos ir a ver sus clases todo eso se fue aumentando cada vez más y cuando ya estábamos en tercero o cuarto de la normal prácticamente allí empezábamos nosotros ya a hacer clase y nos desenvolvíamos dentro de la sala, nos tomaban en cuenta cómo nos parábamos, cómo modulábamos, cómo trabajábamos con nuestros niños, cómo interactuábamos con ellos. Era un interactuar que no se ve ahora. Yo creo que el espíritu de esa época eh, hoy día se quebranta con el profesor visitante el profesor que llega en el bus de las 9 de la mañana y que se regresa a su casa en el bus de las 4 y que no tiene contacto con su comunidad no conoce sus tradiciones no conoce los nombres de su gente eh, no participa de la actividad social mientras que en esa época Sergio existía un decreto que establecía que el profesor tenía que vivir en la zona de trabajo Yo me acuerdo que tuve que hice mi práctica remunerada en eh, lo que se llama, era antes Barranca, y en este momento Lo Loprado. Y a mí me tocó en una escuela, en la escuela 393, no, que estaba recién, que también era del, del, de la reforma de Frey, una, una escuela que recién la habían construido. Y me acuerdo que no había asientos para todos los niños, entonces las apoderadas llevaban su faquita los niños se sentaban, los, los que no alcanzaban, y, y ahí escribían. Después de eso, nosotros era la práctica, pero no podíamos seguir en escuelas urbanas, teníamos que ir a escuelas rurales, y ahí a mí me llamaron, me tocó ir a hacer mi, mi primer nombramiento en el monte, pero al interior del monte. Y la escuela, yo me acuerdo que era una bodega que se había quemado. Entonces los dueños de los fundos la donaron para escuela de, una escuela pública para su, los hijos de los inquilinos. Era una sala grande que estaba ahí en cuatro. No tenía piso, no tenía ventana. Pero igual nosotros trabajamos porque uno lo único que quería estar con sus alumnos y, y trabajar. Y me acuerdo que en ese tiempo yo hice un curso en la Escuela de Verano de la Universidad Técnica, que era en ese tiempo. Hice unos cursos de folclore con Margot Broyola. Y después cuando yo llegué, en, en agosto, le, dije a la, le comenté a la colega, a la directora, que era jovencita también, que había hecho esos cursos. Y a ella la llamaron a una reunión al monte, y que iba, iba a venir el, un, un delegado ministerial al monte y quería números artísticos Y me dijo, Pati, yo te yo te nombré a ti, pero dije, ¿cómo yo? No me dijo, tú tienes que salir, o sea, yo te voy a dar toda la facilidad. Y preparé un grupo como con los chiquititos de primero y segundo, de folklore del norte, con los de tercer y cuarto de Chiloé, y con los más grandecitos, Cueca. Y cuando terminó el acto, me llamó el, el delegado ministerial, adelante. Y la verdad que fue bien, bien emocionante, porque... Dijo eh, que hice una muestra de una profesora y los muestra que, que sin tener nada hicieron una cosa hermosa. Y fue realmente presentamos tres números nosotros. Y fue eso como que me dio estímulo a seguir adelante y siempre he ido con los de folklore donde en los colegios que he estado he eh, trabajado con folklore Muchos momentos bonitos, nosotros íbamos a trabajar desde el primer año las poblaciones, a alfabetizar, a trabajar con gente adulta, trabajar con la comunidad, y eso era, era súper lindo, eh, nos, nos organizábamos en grupo, íbamos a diferentes poblaciones de Viña del Mar a trabajar. Mire, yo soy... De, tal vez de una de las últimas escuelas normales que se fundaron en este país, la Escuela Normal de Viña del Mar. Incluso soy parte de los 21 egresados del curso fundador de la Escuela Normal. Yo soy egresado de la promoción del año 56 con 18 años recién cumplidos. Bueno, y ahí eh, adquirimos lo que nos enseñó la Escuela Normal, pues, hacer ser eh, buenos maestros, a preocuparnos de los niños precisamente, para nosotros los niños era lo fundamental, una lucha permanente porque, por sacar los mejores muchachos y recuperarlos de, de lo que no, de lo que, del futuro que ellos tenían, porque esos niños eran, eran vulnerables los que teníamos en, en ese barrio. Nosotros precisamente, los profesores que formábamos ahí, que éramos 26, teníamos preocupación por conversar con los chicos y recuperarlos. De, y hacer de ellos niños distintos, valiosos para la sociedad. Las escuelas normales era una gran herramienta de movilidad social. Muchos de los que eh, estudiamos en las escuelas normales, éramos primera generación que íbamos a la educación superior. ¿no? Y eso tenía un valor extraordinario también, porque creaba una situación que hoy día puede ser hasta absurda. Decía, amor por la profesión, amor por los niños, amor por la educación. ¿ya? Era parte de nuestras vidas. Y eso lo aprendí yo en la escuela primaria, lo aprendí en la escuela normal. Eh, en la formación nuestra apuntaba esencialmente, digamos, al futuro de las niñas y los niños. Y la verdad es que los profesores normalistas somos, no sé, pues llevamos la vocación en el corazón. Yo creo que todos los profesores que estuvieron en la escuela normal era por vocación. Porque tenían vocación iban a, a la escuela normal. Entonces se perdió, se perdió esa formación como más integral en y, bueno, comprometerse, porque yo pienso que un profesor se tiene que comprometer con la comunidad en que trabaja, en el sentido de participar en sus organizaciones sociales, estar ahí presente en la comunidad. Y se decía que eh, los profesores normalistas eran, muy eran, decían, eran un nido de comunistas porque nosotros estábamos en contacto con los niños, estábamos formando. Entonces decían que nosotros estábamos como deformando a los niños. y la educación chilena se va a ir, se va a desplomar. Fuimos los últimos agresados de la escuela normal. Y eh, el 73 nos dejaron terminar en los establecimientos que estábamos y el 74 nos llamaron a todos y nos repartieron a diferentes lugares de, de escuelas rurales en el fondo. Bueno, fue personalmente terrible porque a mi esposo lo tomaron detenido Tuvo tres meses, yo ya tenía una hija de, de meses, de ocho meses más, ¿no? y tenía un embarazo de cuatro meses. Viene el golpe, eh, mi esposo cae detenido, después eh, fue liberado y eh, salió con una hepatitis. Entonces. Estuvo como un mes con hepatitis, cuando estaba hospitalizado me llaman y me hacen este cambio a Casa Blanca. Yo sentí que el mundo se me caía a pedazos. Estaba haciendo clase cuando me fueron a buscar. Eso fue el último sábado del mes de septiembre del 73. Pero sea, no hacía clase en el segundo piso. Y ese día están cambiando a la directora. Y me avisan de que había un operativo y que estaba preguntando por mí abajo, en la oficina del director. Bueno, y los chicos escucharon la conversación del colega que me fue a avisar. Y cuando me había detenido, había chicos que lloraban. Incluso los, los que me detuvieron me dijeron, ¿se da cuenta lo que está ocurriendo? Y dije, sí. Entonces, no hagamos escándalo no había ninguna intención de hacer escándalo porque era imposible ya estaba totalmente casado, digamos si se puede usar ese término de forma adecuada eh, mi compañero Enrique Reyes Manrique estábamos almorzados con los niños y lo llaman por teléfono y él sale y él sale de la casa y siento unos disparos y salgo corriendo a la calle y la... yo vivía en un lugar que era Comercial en Dávira. estaba lleno de locales y todos los negocios tenían las, las cortinas abajo y en la calle estaba llena de, de gente de la CNI que andaban con unos braceletes y con las metralletas en la mano y me hicieron, me pusieron a la, a la orilla de la, de la puerta y, y me encañonaron, después me hicieron entrar. Y me llegaron, entraron a la casa, echaron, no sé, echaron abajo una muralla porque decía que, que teníamos eh, armas, que teníamos, no había nada, me desparramaron. Fue después de la Pascua, los, los juguetes de los niños quedaron todos esparramados, todo desordenado. Y me tomaron y me llevaron al cuartel Borgoña. Y ahí estuve 20 días y había una mirilla y la luz estaba encendida, día y noche y por la mirilla me miraban como que estaba haciendo y cada cierto tiempo me, me sacaban para interrogarme en la sala de la interrogación que era una sala de tortura donde a uno le pegaban para que hablara, le ponían corriente, la interrogaban desnuda o sea, trataban de denigrarla, de la, como a lo mejor yo, yo pudiera hacerlo y después, de ahí, eh, antes de salir, me examinó un médico, cada vez no sé por qué, yo creo que era, era como un formulismo. Y me, me llevaron a la fiscalía y después al COF. Ahí estuve incomunicada como cinco días, pero esa incomunicación fue para mí como como un remanso porque no era, no estaba con la presión de que me estaban. Sentía yo que abrían las puertas, se sentían los, los portones y sabía que ya me iban a ir a, a buscar a la celda para, para ir a interrogarme nuevamente. Fue una, una experiencia dolorosa pero siempre se aprende, se aprende de algo y uno, yo aprendí de mi compañero que uno como dice la can esa canción de la, de la CUT que decía Querida compañera, el día que muera mi lugar lo tomas tú y yo siento como una obligación Ahora, ya, ahora, ya, ahora, ya El proceso de cierre de las escuelas normales ya se estaba produciendo cuando, cuando eh, al momento del golpe cívico-militar Hay, hasta antes de eso eh, digamos que desde la reforma de 1965, o sea ya a estas alturas alrededor de ocho años, se venía en un proceso paulatino y gradual de cierre de las escuelas normales, incluso había una una especie de transición donde los alumnos entraban como ya a dos años que eran como postsecundarios, eh, porque se había entendido de que la formación de los profesores primarios no podía estar en nivel secundario, tenía que pasar al nivel postsecundario básicamente para que lo tomaran en sus manos las facultades de educación de las universidades que existían en esa época. tenía que ser gradual fue abrupto y traumático porque esas personas sencillamente el día del golpe cerraron las escuelas se terminaron los procesos un poco administrativamente se les dijo que se iba a volver en, en, en marzo y en marzo sencillamente se cerraron para siempre entonces lo que Iván Núñez tiene una frase que a mí me parece notable para entender este proceso dice que Pinochet fue el revólver que les dio el tiro de gracia todo la dictadura eh, que fue brutal digamos y que tiene un origen político, eh, se acusa a las normales subversivas, comunistas, etcétera, etcétera, que se cierra simplemente, mano militar O sea, lo que hizo Pinochet fue hacer a la bruta a lo que tarde o temprano se tenía que hacer aquí. Porque había una, una masa de capital humano disponible para formar profesores de que no puede ser sino universitario. Entonces, en ese momento se decreta ahí lo que en verdad solo se viene a poner en práctica recién con la Ley General de Educación que, que, que afirma, porque no se podía poner en práctica inmediatamente, había que ir cambiando Bueno, el, el nuevo gobierno democrático no se, no se metieron en ese tema no, en, no implementaron lo que estaba, o no forzaron que se, que se... pero eso ya significaba obviamente que ninguna normal iba a seguir existiendo aunque, aunque hubiera quedado alguna pero de verdad fue una transformación institucional un poco errática, digo yo siempre, durante el gobierno militar. Entonces, el, el gobierno militar que llegó en ese momento, que irrumpió en la vida institucional, quiso refundar. Y la refundación partía de la base de eh, evitar eh, la oposición. Entonces, las escuelas normales eran eh, fuentes creadoras de gente. Eh, sana, pero que eran, que, que eran eh, gente que culturalmente podía hacer, eh, hacer daño en las escuelas. La escuela escuelas normales que un semillero de formación de profesores, existía un compromiso muy fuerte con la educación pública y la gran mayoría de los profesores, por ejemplo, eran militantes del Partido Radical. ¿Y por qué razón? Porque el Partido Radical proclamaba el Estado laico para la educación. Pero eh, el hecho es que las escuelas normales al mismo tiempo albergaran no solamente a radicales, sino a comunistas y socialistas, y prácticamente eh, de derecha habría un 1% en las escuelas normales. El resto era toda gente de centro, centro izquierda. ¿ya? Y eso entonces les parecía pésimo a la dictadura, y por eso decidieron cerrar las escuelas normales con un alto costo para el país, porque se interrumpió la cadena formativa y se produjo entonces una precarización de la función docente en nuestro país. Es un problema gravísimo que hoy día, hoy día todavía estamos pagando las consecuencias porque la formación de los profesores fue muy precaria posteriormente. la muerte de las escuelas normales mató lo más importante del magisterio, la mística, la mística del profesor. Pero el espíritu de uno, yo creo que con los normalistas, estemos en el aula, no estemos en el aula, yo creo que va a morir con nosotros ese espíritu, esa fuerza, ese cariño, ese respeto por la educación, que hoy día no lo vemos desgraciadamente en nuestros alumnos. Yo veo aquí excelentes músicos, excelentes pero de eso, a lo mejor un 10% verdaderamente tiene el espíritu de profesor. Yo personalmente tengo una visión crítica del normalismo, pero lo digo no en el sentido negativo, de crítica destructiva, ni mucho menos, de negación ni nada de eso, sino que de equilibrio de la imagen que se tiene hoy día, que es, a mi juicio una imagen un poco... Eh, exagerada de, de admiración por un proceso y una institucionalidad que tuvo muchos problemas. La memoria del normalismo podría estar en la formación docente y no está. Eh, y eso para mí es como un rasgo inequívoco de lo tremendamente eficiente que fue la dictadura al respecto. Eh, no están ellos como investigadores como productores de conocimiento, como profesores, como expedagogos y no están sus recuerdos tampoco. Eh, yo hablo en clases de ellos mucho, eh, trato como de recuperar es, esa memoria pero falta muchísimo para que eso sea un ejercicio sistemático y por lo tanto con un efecto. O sea, mis estudiantes, los profes en ejercicio en esta época no saben el pasado de su gremio. Eh, y eso es súper peligroso, porque una persona que no sabe qué pasó antes es una persona que cree que todo lo que hay ahora ha existido siempre y que por lo tanto no tiene ninguna posibilidad de cambiarlo porque tiende a naturalizar el estado de las cosas eh, y eso en buena medida es gracias a la dictadura que el profesorado no tenga memoria de sus procesos de desarrollo conformación y de los procesos transformadores que ellos llevaron a cabo, es obra absolutamente de la dictadura y por supuesto de los gobiernos que le siguieron también, que se dedicaron en parte a reproducir todo ese modelo. No. Las esperanzas mantienen, las esperanzas mantienen